Wey, no ha pasado ni un minuto, wey O sea, no mames, espérate O sea Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre, wey Apúntele bien Infinitum, exceso de velocidad Surprise, motherfucker No Espera, ¿qué mierda? ¡Hijo de... de perra! ¡Aún no sigues con vida! ¿Chingos pasó? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Oh, ahora sí, yo te cargo el payaso. Así se saca la basura. Detente enemigo. Nadie toca a mi pulpa. No. Nope. Te hice gracias, malita cerda malagradecida. Lo voy a cosar. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecha. Mi día de suerte. Apúntele bien. Ya era hora. Tengo un problema. Estamos. Nada puede malirsa ¿Qué te pasa estúpido? <risa> <risa> Otro reto. Ni siquiera lo piensas. Está bien pequeño. Chinga tu madre. No. Nope. Eso estuvo cerca. Ya valió madres entonces, eh. ¡Dale! ¡Con la silla! Bueno, amigo, tú lo pediste. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. ¿Estás molestando a mis amigos? ¿No valió, verga! ¿Tú qué ves, putito? Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡Otro reto! ¡Adiós! ¡Otro! ¡Sabe nada, tonto! Yo Pero... verga